Nos acompaña el doctor Juan Pablo Cuello, que es licenciado en medicina por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha realizado la residencia en neuro, neurología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, aquí, entre el 2007 y el 2011, doctorando en curso. En curso está actualmente con su, con su doctorando. Eh, ...de un tema que bueno, hoy está, creo traer la actualidad hoy porque hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple... Y su, ...y su tesis es sobre esclerosis múltiple y embarazo, que con fecha estimada de finalización este mismo año. Neurólogo asociado a Mitea eh, en una primera colaboración en 2012 y luego como neurólogo fijo desde el 2016... Es miembro de la Sociedad Española de Neurología y de la Asociación Madrileña de Neurología y ha escrito numerosa, numerosas publicaciones nacionales e internacionales y participa en también ensayos clínicos como coinvestigador y study coordinator en algunos asuntos que, bueno, que él a lo mejor puede ahora mismo comentar. Él nos va a hablar, insisto, del tratamiento de la epilepsia en el trastorno del espectro del autismo. Bu buenos días y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a hablar sobre la epilepsia en el trastorno del espectro autista. Agradezco la oportunidad de participar hoy en esta jornada. Es un honor para mí poder ir a, a MITEA a tratar a los pacientes y estar en el equipo de MITEA. La charla está organizada de una manera bastante simple, usando lenguaje accesible para todo tipo de, de, de público y vamos a centrarnos en estos, en estos temas. Vamos a repasar qué es la epilepsia su relación de la epilepsia eh, con el autismo, vamos a dar ejemplos sobre tipo de crisis, vamos a repasar el tratamiento farmacológico y algunas diapositivas vamos a poner las preguntas que habitualmente nos hacen y vamos a intentar responderlas. Sabemos que las neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos. La epilepsia es esta enfermedad en donde un grupo determinado de neuronas Transmiten ocasionalmente señales eh, patológicas, aumentan su patrón de comunicación entre neurona y neurona y genera los ataques epilépticos, las crisis epilépticas. Según qué tipo de neurona y su localización está funcionando mal, es el tipo de crisis que va a generar. Entonces hay diferentes causas, diferentes orígenes de la epilepsia y hay diferentes tipos de epilepsia. En relación a la epilepsia y el autismo, es una combinación habitual, es una combinación frecuente. Se estima que un 30% de los pacientes con trastorno del espectro autista tienen crisis epiléptica. Hay registros que dan hasta el 46, es una incidencia muy grande. La eh, discapacidad intelectual en los pacientes con autismo es el principal predisponente para tener epilepsia. Cuanto mayor sea la discapacidad intelectual que tiene, más probabilidades de tener epilepsia. El diagnóstico de epilepsia a veces es fácil, si tiene una convulsión, a veces no es fácil, ya que hay distintos tipos de epilepsia. Dada la eh, frecuencia, de la combinación, la coincidencia, eh, hay evidencia científica de que pueden compartir una base común, tanto el autismo como la epilepsia. Como la epilepsia. Hay algunos genes que se relacionan con ambas patologías, pero hay más eh, dudas que certezas. Es un campo de, que está en constante eh, investigación. Con respecto a las, a las crisis, como tal, hay dos picos de incidencia, dos momentos donde más habitualmente aparecen. Una es en la primera infancia, antes de los cinco años, y luego en la adolescencia. Aunque sabemos que pueda haber crisis, eh, en cualquier momento de la evolución del paciente. Habitualmente predominan en su primera infancia o eh, en la adolescencia. Como dijimos, el retraso intelectual es fundamental en este aspecto, ya que un mayor retraso intelectual puede predisponer a tener epilepsia. Y esta situación, esta combinación de retraso intelectual y epilepsia hace que el manejo del autismo, la situación del paciente con autismo, pueda ser peor. Con respecto a las crisis, eh, vamos a dar un concepto muy amplio, por si alguno no lo sabe, se dividen en crisis focales o crisis generalizadas. Entonces, las crisis focales, eh, es fácil de entender, es un grupo determinado de neuronas específicas en donde se genera esa descarga patológica. ...y generan los síntomas propios de ese lugar afecto. En las crisis generalizadas, lo contrario, es todo el cerebro simultáneamente generando la actividad patológica. Sabemos que hay partes del cerebro que tienen funciones específicas. Entonces, eh, por ejemplo, si la crisis, el foco de la crisis empieza en el área motora... ...el paciente tendrá una crisis de tipo motor, con movimientos en una mitad del cuerpo... Si empieza en el área del lenguaje, el paciente tendrá una crisis que afecte su lenguaje, y así sucesivamente, según el origen de la crisis epiléptica, bien sea corteza visual, corteza auditiva, corteza motora, corteza sensitiva. Entonces, vamos a dar unos ejemplos con respecto a distintos tipos de crisis. Eh, estos ejemplos, algunos, el primero que es una paciente nuestra de Amitea. Quiero eh, pedir a la, la madre de la paciente me dio autorización para presentarlos eh, hoy con nosotros, pero no me dio autorización para que aparezca en internet como tal. Entonces hay algunas personas que están grabando con vídeo, se está grabando también en vídeo la charla y quería pedirles por favor que no graben ya que eh, no tenemos autorización para eso. la vigilia, los cambios que se generan en el cerebro predisponen a, a epilepsia. Entonces es habitual que en ese contexto, al principio de la mañana, incluso cuando se concilian el sueño, haya crisis. La importancia del calendario es que nosotros personalizamos el tratamiento. Hay algunos, como en tu caso, lo, lo que estabas contando, hay mujeres que con la regla, por ejemplo, le puede venir las crisis o con distintas situaciones, entonces sabiendo cuando le viene exactamente qué predisponente personal tiene, podemos trabajar en eso. Por eso es fundamental para nosotros la, la descripción y el calendario. En principio la crisis no se chugula, no se corta, no, no se interrumpe por un estímulo externo. El aplaudirle, el hacerle doler, el asustarlo no interrumpe una crisis. Una crisis puede perdurar a lo largo del tiempo, sería un estatus epiléptico y necesita una atención médica urgente. De nada. Lo dejamos aquí agradecer nuevamente a don, don Juan Pablo Cuello su intervención y creo que tenemos un descanso. No te vayas que tienes detalles detalle lo has hecho muy bien.